y vamos a pasar a la siguiente parte de lo que es eh, el manejo de las rutas en Express hay diferentes formas de trabajarlo yo para tener una eh, para no perder la costumbre voy a crear una carpeta que se llame por decir controller que no tiene nada que ver con eh, lo que es el controller del angular acá voy a almacenar todo lo que es el, el manejo de rutas ¿no? entonces lo primero que voy a hacer es crear un archivo que se va a llamar ubigeo.js y acá es donde yo voy a, a, a manejar mis rutas entonces para eso lo que voy a hacer es exportarlo este archivo para eso voy a utilizar exports y qué es lo que voy a exportar, voy a exportar objeto este objeto va a tener atributos por, ejemplo, por decir el index y lo que va a hacer es lo que hemos puesto acá no por decir copiamos esto y lo colocamos acá vamos a ordenar listo eh, con esto ya tengo lo que es el, eh, una ruta eh, ordenando un poco las rutas entonces acá lo que puedo hacer es simplificar esto obviamente también lo puedo manejar esto de las rutas en otro sitio pero lo voy a poner acá para no hacer otro archivo y le voy a decir que dentro de index que no lo hemos requerido le vamos a decir eh, por decir ubigeo es igual a requerir el archivo como no es un archivo propio de express que está dentro de control y que se llama ubigeo ¿no? entonces con esto ya estoy teniendo acceso al objeto ubigeo que es un controlador entonces acá ubigeo punto index con esto estoy accediendo a la función está dentro del objeto ubigeo que es esta esta función ¿no? está llegando el request el request y el response y con estos cambios que le he hecho debería seguir funcionando para probar vamos a darle un, un, un dato más en min eh, con rutas por decirlo o controladores, no sé. Solamente para ver nada más. Ahí está.